Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Leo de hoy tenemos acá un k 50 la cual está bloqueado por cuenta de UU, gente y les vamos a enseñar un método muy rapidito para que ustedes lo puedan eliminar. Primero nos vamos acá a las opciones de Wi-Fi. Activamos y nos conectamos a una red Wi-Fi, gente para hacer el proceso. En este caso vamos a conectarnos para hacer el proceso gente. Listo, una vez que ya nos hayamos conectado Acá vamos a hacer lo siguiente En este punto nada más, lo vamos a ubicar en Wi-Fi Vamos a desactivar y dar siguiente al mismo tiempo En este caso yo lo voy a hacer de esta forma Listo gente, esperamos un momento Como ustedes pueden ver El equipo tiene que estar restablecido Y no he intentado gente, más eso Si es que no les funciona gente Y les va a llevar actualización de actualizando el sistema Tienen que por matar el equipo Listo, acá le voy a dar el siguiente Acá nos lleva a Google para aceptar términos Aceptamos Listo amigos Entonces una vez que te lleve para acá Acá lo que tiene que hacer es no dar siguiente gente Sino colocar un patrón Listo ahí lo voy a dar el siguiente Voy a seleccionar la opción lo voy a dar un patrón Le acá no gracias Le damos siguiente listo acá nos va a pedir que busquemos un patrón Le colocamos No importa gente lo colocamos una L completo Si ustedes desean Y lo confirmamos listo pues gente pero qué pasa acá es que nos va a decir que nos va a pedir conectarnos a Wi-Fi porque no hemos accedido listo entonces ahí si sí ya nos va a pedir la conexión vamos a volver hacia el inicio entonces y acá vamos a configurar el equipo vamos a ir acá a saltar y vamos a activar Wi-Fi nuevamente en este caso si sí, ya no lo vamos a hacer el bucle de desactivar sino que nos vamos a conectar y lo vamos a dar en siguiente listo gente y vamos a esperar entonces que el teléfono se nos configure ahí nos va a pedir que la información de la cuenta pero en este caso el patrón lo sustituiría prácticamente a la cuenta de Google Entonces esperamos nada más ahí unos segundos para hacer el proceso esperamos ahí gente se tarda un poco de tiempo pero vamos a tener paciencia y nos dice copiar datos le damos no copiar esperamos un momentico más gente ahí les dice comprobando información y es ahí donde nos va a pedir el patrón que hemos dibujado entonces lo vamos a colocar y listo gente entonces nos va a saltar satisfactoriamente la cuenta de Google como ustedes pueden ver, esto es algo muy rápido y muy fácil ya que ustedes lo pueden hacer gente, sin ningún tipo de problema este es un método muy, pero muy bueno para saltar la cuenta solo que al final pues gente, cuando ustedes ya terminen de configurar el teléfono no olviden de quitar el patrón gente, porque si ustedes no quitan el patrón obviamente el equipo es como si no estuviera formateado ya entonces vamos a esperar ahí que configure los últimos pasos eso tarda un poco gente pero es cuestión de esperar nada más si es que aún ustedes les tarda gente lo que van a hacer es volver hacia atrás y volver a intentarlo ya, ya que esto demora un tiempo pero no es ningún tipo de problema eso no vamos a esperar nada más ahí por ejemplo yo estoy esperando por eso he pasado el video para hasta que se configure gente bueno pues acá está tardando un poco mucho tiempo ya de lo que yo estoy esperando voy a reiniciar el equipo para que se configure desde un principio nuevamente voy a esperar entonces que inicie para empezar a configurar de nuevo gente ojo hay que estar conectados a wifi como siempre les he repetido, les he dicho porque una vez que hayamos hemos hecho el primer proceso si es que no te conectas a Wi-Fi no te va a funcionar listo ya estamos conectados esperamos nuevamente gente ahí que se nos reconozca la cuenta listo y se nos ha llevado la hora le damos el siguiente aceptamos estos términos acá esperamos un momento nos va a pedir comprobar información gente esperamos un momentito más Listo, en este caso no nos ha comprobado la información. Lo damos acá. Entonces la solución, gente, cuando les demora mucho es que reinicien el equipo lo más probable para que les configure más rápido. Como se pueden ver, yo acá ya configure todo. Y lo único que voy a hacer, gente, es ir a ajustes nuevamente. En esta parte del teléfono, ir a bloqueo. En este caso, voy a ir a general donde están todas las opciones. Voy a ir a pantalla y bloqueo. Y voy a quitar, gente, el patrón que he colocado. Lo damos ahí y lo damos en ninguno. Listo, eso fue un método brutal gente para todos ustedes. Espero que les guste el video, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos en un próximo video.